queréis subir una gran cantidad de experiencia en fortnite quedaros en este vídeo chicos hoy os traigo un nuevo vídeo más para el canal de danich y hoy os traigo un trucazo de experiencia en Fortnite y simplemente tenéis que hacer estos pasos Tenéis que poner este código de aquí 471822542813 18 22, 54 28 13 Y le damos a aceptar Bien chicos una vez cargado el mapa entramos simplemente Recordad que tenéis que iniciar primero el creativo porque si no tenéis que esperar 86 segundos Así que lo que vamos a hacer es irnos a ajustes e iniciar el juego Bien una vez empiece la ronda simplemente tenemos dos opciones la primera opción es conseguir experiencia de esta manera Interactuando simplemente con el botón, ¿vale? Darle clic, clic, clic, clic así todo el rato Que es, da mucha pereza La otra opción es esta de aquí Que esta es la peor, ¿vale? Esta es la que menos las Que no se la recomiendo Que es estar haciendo esto todo el tiempo Caminando y caminando y volviendo para atrás Que bueno, eso es una mierda que de y el último paso, llegó que es el que más me gusta Porque no hay que moverse, no hay que hacer nada Te puedes ir a estudiar mientras haces este truco Es este, a este botón de aquí, ¿vale? Es que la lanzadera está rara El botón que no sé cómo se llama Vale, haces un cubo con el suelo, ¿vale? Ahí, haces una pirámide aquí Y de esta manera, editas así Y ahora reeditas, ¿vale? Le das otra vez así Y simplemente hay que dejarlo quieto Lo puedes hacer mirando para el suelo para que no se te cambie el personaje y estáis generando experiencia por un tubo, así, lo dejáis quieto y se van a estudiar tranquilamente mientras subís de nivel. Es un trucazo de verdad. Es verdad que no sube mucho la experiencia, pero eh, hay algunas personas que como no hacen muchos trucos, a lo mejor en vez de subirle 1000 de experiencia, ya le habrán subido 4000 de experiencia. Así que probadlo. I'm And now I can see it's my own silhouette